Tiene la palabra la licenciada Alicia Genolet, docente investigadora, ex vicedecana de, trabajo, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Al 24 de mayo participé eh, de, de una invitación que me hicieron algunos eh, diputadas provincial, que me hicieron algunas diputadas provinciales de Entre Ríos eh, con respecto a la, a la ley de legalización del aborto.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 a la campaña en el año 2012 y fue una de las pioneras en, en, en adherir a la campaña y dentro de sus considerandos este, planteó la necesidad de difundir estos temas y de informar este, a los distintos estamentos de la universidad acerca de cuáles son los propósitos de la campaña. Siempre decimos que en esto eh, necesitamos un Estado que sea un Estado amplio, que, con, que considere la autonomía de las personas y la libertad de las personas. No, eh, con esta ley no se busca este, eh, fomentar el aborto, sino justamente reconocerlo como problemática y por lo tanto eh, exigir a la, al Estado este, respuesta frente a un problema eh, que es tan, grave porque significa la muerte de personas. Entonces, eh, eh, que la universidad asuma eh, este tema que eh, impulse para generar acciones en pos de su esclarecimiento, habla de una universidad pública, una universidad abierta a las nuevas problemáticas sociales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 este, eh, ética ¿no? entonces bueno los que hemos eh, participado en representación de la universidad tratamos de eh, tomar en cuenta aquellos temas eh, que no son improvisados porque los venimos trabajando desde hace mucho tiempo y tenemos un fundamento que proviene de prácticas de investigación y prácticas este, también de extensión, donde escuchamos a muchas este, mujeres, donde escuchamos a adolescentes y que eh, de alguna manera implica un compromiso eh, que debemos asumir entre todos.